hola qué tal gente en el día de hoy vamos a ver un video tutorial cómo yo puedo recuperar una contraseña de instagram que ya se me olvidó suponiendo que se me olvidó mi contraseña entonces vamos a recuperarla vamos a conseguir una nueva entonces no nos vamos a ir a instagram sino que nosotros nos vamos a ir a google ok y en google vamos a digitar instagram.com recuerden ponerle siempre el punto com entonces aquí se va a abrir la cuenta de Instagram, ¿ok? En caso de que yo entienda que no lo tengo abierto, le voy a dar a entrar. Y ahí donde dice, has olvidado la contraseña, yo le voy a dar un clic ahí. Entonces aquí yo voy a poner el correo de recuperación, que fue el correo con el que yo creé la cuenta. Una vez yo ponga el correo, yo le voy a dar a donde dice enviar enlace de acceso. Y miren abajo donde me dice gracias, consulta mi correo para obtener el enlace. Entonces simplemente yo me voy a ir ahora al correo. Mi correo es de Gmail. Le voy a dar a mi correo. Y miren ahí donde me llegó el mensaje que dice Reset your password. Le voy a dar al último Le di al último que me llegó, entonces simplemente yo le voy a dar donde dice Reset Password Y aquí voy a poner una contraseña nueva Entonces simplemente le voy a dar el cotejito ahora Y le voy a dar a donde dice Guardar Contraseña, ¿ok? Y si se fijan mi cuenta de Instagram está funcionando ya todo perfecto Espero que a ustedes les haya gustado este video, no olviden suscribirse y darle a Me Gusta